que se siente el haber podido llegar, el estar aquí, Ernesto, mi familia estará totalmente agradecida, siempre por lo que ustedes han hecho, a toda la prensa, a todos los que se han hecho eco de esta situación, gracias, estamos muy felices de volver a casa, de verdad, muy felices, muchas gracias de corazón a todos. En esto, la, la pastora te agradece y ya decir que ya va directamente a su casa no, no a mí hay mucha gente que agradecer ¿no? demasiada gente se ha unificado aquí hay que ver esa iglesia evangélica cristiana como se han portado como se ha unificado ya este es un esfuerzo de a gonzalo porque nos dio un trato preferencial y el idosa y su compañía a... a héctor josé Brice, que que fue de la gente que toqué, a Miguel Vargas, que también lo tocamos, y nosotros hicimos un esfuerzo entre los tres ahí, y la parte que también el idosa eh, nos ayudó eh, en, en abrir un espacio rápido, porque queríamos que fuera lo más rápido posible. Y ya por fin, Josué está aquí, Reina está aquí, su familia está aquí, aquí está Carlos, su hermano, y... Vamos a familia. Conmovido en esto por esta por esto Carlos Ray, ¿cómo sienten ustedes Ray? a través de su familiar aquí en República Dominicana? No hay palabra para expresar al Benetti, a Luis y a todas las personas que han hecho posible que esto es un sueño. Gracias a la prensa por tal no seguimiento, cada paso que damos. No puedo expresarle el nivel de alegría, de emoción que sentimos al verlo, a hablar con él, a saber que, es, que está aquí con nosotros. Gracias. multimillon vou no es este no está haciendo el de sí, pero vamos bueno. Todo, okay? a Bueno Vamos, a la vamos a sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aquí no, no, no, aquí. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Sí? Gracias eh. Gracias, yo. No, Vamos a ver no, no, no, vamos, vamos All right. No, pero claro, ya una conferencia de mujeres, yo sé que esto que hemos estado viviendo como familia es una situación difícil, pero hay algo que nosotros hemos decidido hacer y es creer. Mientras Jesús esté en la barca, mi embarcación no se va a hundir. Y, y aunque la tempestad pueda verse que el agua me esté llegando al cuello, yo no me voy a ahogar, porque yo sé quién es que está en la barca. Él nos ha dado fuerzas para llegar hasta aquí. Él ha sido fiel, ha movido los corazones porque Él es el que pone que querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo estoy sumamente agradecida, como les dije ahorita, pero entiendo claramente algo que mi esposo me dijo en el avión. Él me dijo, Reina, ten pendiente que Jesús, en el momento más difícil de la cruz, adoró y bendijo. No nos olvidemos de dar gracias y bendecir al Señor por eso. De verdad que yo... Estoy muy agradecida, Karen, y gracias por cada palabra, ese texto de ayer, de verdad, de verdad, Mi respeto, gracias, gracias. Aquí estamos, aquí estamos, y como pueblo, de verdad, yo no tengo palabras para describir lo agradecida que soy, que mi esposo pueda ver sus hijos. Eso es el es mejor regalo que me han dado en todo el 2020. Para mucha gente el 2020 ha sido terrible, pero para mí esto me ha traído esperanza, y me ha traído fe. Gracias de verdad a todos. Lleguen bien, lleguen Gracias, bien. Gracias, bendiciones. Lleguen contacto. en contacto, claro que sí. Gracias. Te digo, sumamente feliz. Yo creo que no hay mejor lugar como tu hogar.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 No puedo decirte que es un castigo divino, ahora sí yo sí puedo decirte que esto es consecuencia del de pecado de la humanidad. Es lo que yo creo, es lo que yo entiendo, entiendo que mucha gente quiere atribuirle a Dios cosas que hace el hombre y yo lo que estoy viendo en este momento es la consecuencia del hombre en, en toda la humanidad, la consecuencia de su pecado, la consecuencia de su desconexión con Dios, que es claro y es evidente, y la manifestación de una desconexión, todo lo que da es caos. Lo que estamos viendo en este momento es eso, caos. ¿Qué le aconseja, ¿qué le aconseja a la gente que tomen como experiencia de esta pandemia? Lo primero es valorar lo que realmente tiene valor. Mucha gente le ha dado valor a lo incorrecto, mucha gente uh, no se ha percatado y no se ha dado cuenta. Aún en el encierro nos damos cuenta la decadencia que hay en la humanidad. Yo creo que es tiempo de que despertemos, que abramos los ojos y que miremos que hay cosas en esta vida que tienen más valor que todo aquello que antes le dábamos el valor. La familia, el espacio entre los amigos, eh, el, eh, la compañía, son cosas que definitivamente, y sobre todas las cosas, la conexión con el Señor, porque en este tiempo es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para meditar y es un tiempo en donde necesitamos realmente arrepentirnos y volvernos a Dios. Para concluir, durante la situación, su situación en Estados Unidos, los franco macorizanos y el país, estuvo pendiente de la situación de la salud. Un mensaje para ellos. A todos, gracias. A esos miles de héroes anónimos que me ayudaron. Hoy estoy aquí gracias a ustedes. Quiero decirles que son en mi vida y tendrán en mi corazón un gran espacio la comunidad que me sigue en las redes sociales, gracias a todos ellos, gracias a aquellos que en las, eh, eh, a través del WhatsApp, a través de todos los medios, repostearon ese primer video, ese llamado de desesperación a, a, a que me buscaran, porque realmente yo quería retornar a mi país, gracias a todos, les bendigo y estaré muy agradecida, gracias de corazón, pueblo franco macorizano, que te digo, Aquí estamos para juntos en una misma voz y con, un mismo, con una misma fe y con un mismo empeño salgamos adelante porque todavía en San Francisco hay gente que tiene mucho, pero mucho coraje para triunfar.